Bienvenidos de nuevo a otro video aquí en mi canal Hoy estoy muy contenta porque voy a comenzar con los videos reseña De los productos de maquillaje que eh, voy a comenzar a recibir Y en el día de hoy tenemos una reseña muy chévere La verdad estaba muy emocionada cuando abrí la cajita de Colourpop Esta es una colección que yo creo que a muchos de nosotros nos va a llevar al pasado Mucho, mucho, mucho y... La verdad, personalmente, a mí me encantó esta colección. Es la colección de Sailor Moon por Colourpop. Está increíble, o sea, de verdad, los colores están bellísimos, la pigmentación está increíble y los empaques ni se diga. Y pues nada, vamos a comenzar a hacer un maquillaje con la colección de Sailor Moon por Colourpop. Así que comencemos. Bueno, amores, miren esta paleta de sombras tan linda, el empaque es adorable, o sea, en verdad... Me encantó, me encantó y siento que incluyeron muchos detalles que la hacen ver tan linda y tan espectacular Y la verdad la pigmentación ni se diga porque ustedes se van a dar cuenta en este video Vamos a comenzar con nuestro primer color, se llama Moon Castle Y este en la paleta se ve un poquito café, pero cuando ustedes lo aplican sobre un primer un poco más claro Lo van a notar como en una tonalidad naranja Súper bonito, lo van a aplicar sobre el pliegue de su ojo y si ustedes han tomado clases de maquillaje conmigo les he dicho que lo más importante es difuminar. El segundo color es Miracle Romance, este es un color más moradito y lo vamos a aplicar en la parte externa de nuestro párpado móvil, recuerden difuminar muy muy bien. El tercer color es Tuxedo Rose, esta es una tonalidad bien naranja y lo van a aplicar en la parte interna por el lagrimal difuminando súper súper bien. Recuerden que vamos a hacer un cut crease cerrado así que no tienen que irse muy hacia afuera del ojo para poder aplicar el otro color que es Justice, es un amarillo divino, la verdad la pigmentación si se pueden dar cuenta es espectacular y vamos a degradar el morado. Y el amarillo con este color Love. Es como una tonalidad naranja y rosa al mismo tiempo, pero les va a ayudar un montón y se va a ver de quedado muy bonito. Vamos a continuar con el rubor. Los empaques con el gato de Sailor Moon están bellísimos y recibimos estos dos colores, uno más rosa y el otro naranja. Para este maquillaje voy a utilizar este que es From the Moon, así es su nombre, y... Quise hacerlo un poco diferente utilizando rubor tanto en mis cacheticos como en la nariz para dar un efecto diferente al contorno que se vea más como Sailor Moon. Y vamos a continuar con los ojos. Para la parte de abajo vamos a utilizar Miracle Romance que fue el mismo que utilizamos al principio en la parte externa. Y para la parte interna vamos a utilizar este morado con un poquito de escarcha y su nombre es Luna. Vamos a continuar aplicando nuestras pestañas y ahora vamos por los labiales que me encantaron. Cada kit trae dos labiales, uno mate y uno brillante. Para este maquillaje yo utilicé el kit que se llama Moonlight, trae este naranja con su brillo. Y vamos a utilizar nuestras escarchas, la rosadita se llama Moonlight Legend y la morada se llama Moon Prism Power. Lo que me gusta es que la moradita trae estrellas y lunas que eh, las utilicé en la parte externa de mis ojos y en la parte interna utilicé la rosadita. Bueno, mis amores, eso fue todo por el día de hoy. Quiero decirles que estoy encantada con esta colección de Sailor Moon. Siento, siento que en verdad hay muchos detalles y hay muchas um, cositas que están increíbles. Las paletas, los colores, la pigmentación, la escarcha, los labiales, todo está absolutamente increíble, la amé, me encantó y si tienen la oportunidad de probar esta colección quiero saber cómo les fue, qué opinan, qué tal les pareció, qué looks recrearon, qué hicieron con esta colección, me encantaría ver todos esos maquillajes y por supuesto les voy a dejar el link donde pueden conseguir esta colección. No se les olvide que también por mi Instagram y mi página de Facebook les estaré poniendo las fotos de este maquillaje con todos los detalles y todos los productos que no vieron aquí en el video. También los van a poder encontrar en la descripción de las fotos, en estas redes sociales, así que corran a verlos, síganme porque allá también les voy a estar poniendo muchas cositas. Les quiero agradecer por haberme acompañado en el día de hoy y espero que les haya gustado este primer video de reseña que hice porque nunca lo había hecho. Bueno mis amores, les mando un besote gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!